Rubio Hace unas declaraciones, tú sabes que Carlos Rubio siempre ha estado denunciando eh, y cogió muy personal el tema de, de César Abusador, César Peralta, sí. y él dice que Santiago Matías está involucrado eh, en el tema del narcotráfico y esas cosas. Incluso habló de un tal Topo Point, eh, entre otras figuras, eh, influencers y también del género urbano. Que eso yo quiero tocar. Eh, yo creo que... Eh, a Maylin le decía el tema de César el abusador. Mucha gente está, dando, está están desinformando, otros que son contrarios a César se están aprovechando y otros que están a favor de César, que de una forma u otra reciben algún tipo de beneficio, están también difamando a otros. O sea, hay un, hay un, un conglomerado de opiniones en las redes sociales que usted, atención televidente que nos está viendo, tiene que tener mucha cuenta, qué escucha y qué no escucha. Entonces se ha, se ha armado un dimi-direte con este abogado, que a lo que se nota está fuera del país eh, y se fue por, por, por miedo. Amplio. Amplio. Eh, <ríe> Carlos Rubio es un abogado, incluso con maestría y todo, eh, que ha estado fuertemente criticando muchas denuncias. Pero este tema de César Abusador, él lo ha cogido, entiendo yo personal, no sé, pero él colgó eso en sus redes sociales. Ahí menciona eso de Santiago Matías, que uno de los influencers. Eh, incluso eh, vimos cómo Danilo Medina lo manda a buscar, algo atípico un presidente, incluso en Danilo Medina, que no se da, no, no se ha dado mucho a estarse fotografiando con, con figura del medio. Eh, aparte de eso, habla de Topo Point, que de pasar a, a, a cobrar mil, dos mil pesos, cinco mil pesos, no sé el precio que él dijo, en sus redes sociales, ahora... Eh, ya eh, muestra eh, eh, un caudal de dinero con estudios de televisión y todo eso. También el doctor Nastra, que está es, caliente. Es a, es a propósito. El doctor Nastra, por ejemplo, el doctor Nastra, quien estuvo eh, él y María Chibuda, es, supuestamente. Es a Definitivamente que a propósito. Eh, eh, Cúzame, que, Roberto. Eh, eh, eh, eh, es a propósito que lo están <risa> haciendo. Eh, eh, que estuvo. Eh, eh, ya, no olvídate, Yeljan, eh, seguimos. <risa> que estuvimos en, viéndolo en. en, en eh, compartiendo ¿no? con eh, María Chibuda y, y unas cuantas personas eh, en, en lugares donde supuestamente estaba César Abusador. Entonces, hace acusaciones con nombre y apellido, tanto a doctor Nastra, a Topo Point y a Santiago Matías. O sea, que este caso de César Abusador está complejo. Ahora bien, están queriendo involucrar y echar a todos en un mismo bolsillo con el tema de género urbano. Yo conozco de artistas de género urbano que han guayado la yuca y que se han dado un espacio a nivel de su talento y su música sin necesidad de un padrino que esté lavando dinero a través de Sí, él. pero Roberto, lo que, yo, lo que nosotros entendemos es con todo esto, y saludar a la gente que nos está viendo, es que eh, lo que da pena es que este abogado que tiene, según él, tanta información, no haya sido verdad eh, eh, investigado también, y que esas informaciones que él supuestamente tiene, y que ha y que ha, incluso que habló de toda esta red antes de que, de que se dieran los apresamientos y los, y los y los allanamientos, que el Ministerio Público de la República Dominicana, la Procuraduría, no haya hecho un trabajo conjuntamente con él para ver cuáles son las pruebas que él tiene, conforme a todo lo que él va diciendo. Sí, no, eh, Entonces, eh, estoy de eh, acuerdo contigo porque debió eh, investigar lo peor de todo es que él tuviera que irse del país... A esconderse porque luego de que él hiciera la denuncia fuera amenazado de muerte, eh, supuestamente por. Eh, ¿Cómo es? César el abusador. No, incluso. Y que entonces. Él, él dice que, que, que César lo llamaba, tío. Que o sea, la República que Dominicana Que la República Dominicana no tenga un sistema eh, que pueda señorita? proteger a esa, a esa persona que, según él, maneja tanta información. Yo lo que creo que esto es un show mediático que que hasta que no se prueben eh, hasta que no se presenten todas las pruebas y se haga la investigación como deben ser eh, todo, lo no lo... todo lo que se diga prácticamente no tiene ningún tipo de validez porque independientemente de lo que Carlos Rubio diga o no diga, hasta que él no presente las pruebas de cada una de las cosas que él dice, eso no tiene ningún tipo de validez mira, es una simple denuncia, ahora eh, le corresponde a, a, al Ministerio Público, al Procurador General de la República darle causa a esa investigación y conseguir las informaciones que puedan dar al traste vincular, con una posible condena de los implicados eh, es lamentable que, que es, aparentemente eh, es, es, son muchos mira es lamentable que en nuestro país las cosas son tan fáciles y se ponen tan difícil. Yo siempre he criticado lo siguiente. No solamente con el tema del narcotráfico, sino el tema de la corrupción política. Ahí está tú, yo te conozco, ¿y él ya sí, el aguacate. Aquí, yo aquí. Eh, ese muchacho es dominicano de, de un campo de San Francisco de Macorís. Sí, del aguacate. ¿Cómo que Yerian de, de, de un día a otro, se mete a político, alcalde, qué sé yo qué, regidor, lo que sea... Y Yeryan me va a exhibir una fortuna y va a comprar una villa en Cascana, va a tener treyipete y todo eso. O sea, eso es fruto de y motivo para investigar a, a, a, a, a Yeryan. Y lo mismo sucede en los departamentos catrense, la policía, el ejército. O sea, como un coronel que tú sabes de dónde viene, qué tiene y todo eso. No se ha sacado una lotería, no se ha sacado una ¿Pero cuánto gana un coronel? ¿Eh? O sea, ¿cuánto gana un coronel mensual? No sé, entre Porque, 60, 70. Pon tú que gana 200 mil pesos? Bueno, pues entonces gana, 70, gana 100 mil pesos mensuales. Y eso tú tienes que sumarlo al año, de más o menos, ¿qué puede ese coronel sí, tener al sí, año? Pero, pero, pero él dice de manera inmediata. Eh, pero, o sea, por eso. recibir una fortuna de manera inmediata. No, no, después llega al cargo. No lo eso. Por eso, de, de, de manera inmediata. Por... tras. Es lo mismo en el ambiente artístico, pero claro. la gente conoce a Roberto Neris. Sí. yo tengo 20 años en los medios de comunicación, 20 años y a nivel sí, privado el tiempo, no, el tiempo por ejemplo no significa que verdad, eh, lo que, sí, pero lo, espérate, que se, lo que se estudia pero, no, es tus niveles de ingresos no, eh, no, conforme a los moment, años que tú tienes no, sí, moment, por ejemplo, no. Eso, no pero espérate Roberto pero, pero, porque espérate, si en 20 años déjame tú has la idea. 5 millones de pesos, tú no puedes recibir por ejemplo una fortuna de, de 20 pero, pero, o de 100, espérate. Yo te digo es conforme a lo espérate, que tú ganas, en relación profesional que tú en 20 años, que tú digas bueno, Ajá. tengo un apartamento, tengo esto, pero yo no puedo tener... ¿Pero 10? cuánto cuesta un apartamento? Pero, ¿Tú, tú no puedes tener un apartamento, por ejemplo, de 10 de, millones de pesos si en 20 años tú has podido ganarte 5 millones de pesos. No, no, pero... Por ejemplo... Es que ahí es que voy. Por ejemplo, si tú tienes un apartamento de 10 millones, ¿ok? Tengo un apartamento de 10 millones, de un depósito de 2 millones y estoy pagando... Exactamente, y debo 10 pero millones Pero ahí pesos. es que voy. Es fácil el Ministerio Público, no la quieres, Procuraduría... Detectar, Investigar, por ejemplo, claro. los bancos ahora con la ley de lavado. Es fácil Ajá, tú detectar investiga. los movimientos que hace cualquier persona, incluso ahora con las redes sociales. Ahí vemos personas, en la, por ejemplo, ahí está Cristian Casablanca. Cristian Casablanca. No, pero lo, y los propios artistas también. No, no. Que... Cristian un artista. Eh, eh. Cristian Casablanca. Vive debatiendo. ¿Cómo que se llama los carros eso? Déjame terminar la idea. Cristian Casablanca, claro. la mente maestra, exhibe ahí fortunas, y fortunas. Entonces hay que sí. investigar, primero, si está pagando impuestos por esa fortuna, segundo, de dónde proviene su fortuna, porque las autoridades tienen todo el derecho, claro. todo el derecho de investigar, los bancos tienen todo el derecho de investigar, claro, claro. el movimiento que tú haces, cómo tú mueves ese dinero, si es efectivo, hay que investigar, porque todos esos millones tienen que pasar por un sistema bancario, Digo, yo. Lo que pasa es, Roberto, también, que a veces hay secretos que son a voces y que todo el mundo lo sabe. Pero bueno, hay tantos intereses. Porque, por ejemplo, en ese caso de César el Abusador, hay mucha mucha gente de grandes mandos implicados. Entonces, si yo te afecto tu interés, yo voy a menear esto por otro lado para que no te investiguen. ¿Entiendes? Bueno, Así pero, funcionan las cosas en este pero país. Pero fíjate que las denuncias que se han hecho en este país verdad y que han tenido causa eh, si se quiere, han tenido que hacer a través de las redes sociales y lo medios en la Porque la gente, Porque la gente no confía. Mira en que quiero aprovechar, Juanes, a muchos Heires. Eh, a a quiero aprovechar a muchos Heires. Este programa, eh, gracias a Dios, salió con el pie derecho, se ha hecho viral. ¿Cómo los Heires? ¿Qué es eso? Los Heires. Heires son no, no, esa no, gente no, que no, odian. No, que no, tú, no, no, no. Son tu No solamente tiene edad. No, pero un momentito, o sea, tú tienes que venir a que público. ya 35. 30, pero, ah, que tú pero, estás en el en line No, no, pero no estás no en el en line no es, que es un programa internacional utilizar, Pero ya, ya, también, es que espérate eh, Que escúsame. no todo el mundo lo maneja ya, ya. Si, no tú, todo eres todo cuadrado, es es si tú eres cuadrado, espérate Si tú eres cuadrado, es un programa Que se, se hizo, se diseñó Primero, para, pero, estar, conect, espérate, sí. para estar conectado pero Con la las redes sociales Pero espérate, escúchame Tú no lo vas a entender porque tú estás en el Es la contraparte de lo positivo No, Heire es... Con un, una gente que te odia. Ah, ok. O sea, un odioso. Pero que el odioso. Pedro Fernández sabe lo que es un heire? es eh, Pedro, todo el mundo sabe lo que es un geire. No, pero hay gente que no lo sabe. Explícaselo. Bueno, si tú estás en el siglo XIX, tú no lo vas a saber. ¿Eh? Es que tú estás en el bottom line. Que es el término hate. Escúchame, esto es un programa ah. internacional que lo ven en Estados ah, okay. Unidos. Y la gente joven, un público profesional joven. Entonces, geire, ellos Qué saben. Bien. Entonces, los geire, atención. Nosotros aquí... No estamos para ir a una fiscalía a poner una denuncia. Nosotros aquí no estamos ah. para ir a, a, a ¿Y a por qué ministerio? tú dices eso? No, lo digo yo... porque hay gente que dice, no, que vaya a poner la denuncia. Por ejemplo, pobre ayer ya me lo acabaron. No, no, no, no, se no se re, Oye, ya me acabaron. Ese, ese comentario que hizo esa persona no, en es no soporta el más mínimo análisis. Porque yo lo que ayer lo que hice fue que rete a la Mira, fiscal de medio ambiente a que venga a este programa o a cualquiera que ella quiera y presente. En este año, solamente en el 2019, no tiene que irse más lejos, la en cantidad lo que va de, este año. de sometimiento a la justicia que ella ha hecho en función de violación a la ley 64-00 y la cantidad de condenas que ella ha conseguido en este año y que la presente a este pueblo. Ya, mira. Porque eh, por algo el río Jaya está lleno de basura. Yellán, quiero aprovechar, Yeyan, antes que te me alteres, la asociación Duarte de el del mega Obra, y el aproveche. Siguiente. Mil, a la Con mil pesos usted puede, usted puede llevarse 200 o 100 mil pesos con el megahorro de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Así que A presentar una situación que se está dando en San Francisco de Macorís. ¿Qué wow. es, tú, tú, tú, tú, sí. te, tú te preocupas mucho por en la gente de San sector, Francisco. Claro. Este es Recuerda que este programa a nivel nacional. Claro, pero ese es mi Entonces, la pueblo. Gente se en San Francisco, Francisco de, Macorís. de Macorís. La gente de Bonao, la gente de La sí, Vega, la gente de Santiago se va a quejar. A nivel nacional. Pero en San Francisco de Macorís. ¿Qué pasa? En un sector que se llama el sector Santa Ana. Eh, de ese pueblo. Un sector ¿Hay muy popular, con ese una pueblo? cancha móvil. Ajá. Resulta que eh, el ayuntamiento, el alcalde de San Francisco de Macorís, y si el muchacho tienen las imágenes por favor, retiró una cancha móvil que estaba ubicada en una de, de las calles de ese sector. Y eh, bueno, los deportistas se están quejando, pero los moradores de la comunidad apoyan esta medida. ¿Qué yo creo en esta, eh, en esta ocasión? Que el alcalde tiene toda la razón. Porque la cancha, que es una cancha móvil, está ubicada en plena en la plena calle. Y cuando tú vas, yo que pasado por ahí, entonces tú no puedes cruzar hasta que los muchachos no terminan eh, una parte del juego. Y sin embargo, en ese lugar, mira ahí cuando, cuando están retirando la, la, la cancha, y sin embargo hay una cancha en ese sector. No estoy eh, verdad, diciendo que, que tenemos que estar en contra del deporte, pero si los muchachos tienen una cancha en ese sector... Esa que es móvil, que está obstaculizando eh, el tránsito, no es la más correcta, no es la ubicación más correcta. Deberían buscar otro lugar. Eh, para, para la colocación de esa cancha, porque las personas cuando van a cruzar por ahí se les dificulta el tránsito, especialmente cuando van en vehículo. Así que bueno, nosotros en situación... eh, estamos de acuerdo con el alcalde porque fue un pedido incluso de la propia comunidad, de la Junta de Vecinos, el retirar de esa cancha porque estaba obstaculizando el, el tránsito. Mira, Juan, eh, bueno, eh, eh, quiero aprovechar ya tu último minuto del programa El Toque de Mediodía para hacer conexión con Leo López. Leo López es el senador público de David Ortiz, que recientemente, eh, después de todo esto que ha sucedido con su atentado y todas sus operaciones, eh, salió al aire eh, felicitando a Joel López, Joel López que es amigo de él. Su matrimonio. Y fue el primer video que, que sale. Entonces queremos ya, finalizando, eh, pasar con nuestro hermano y amigo Leo López. Eh, buenas tardes, Leo, ¿cómo está? Sí. Eh, eh, Vamos va, va a ver si me dan audio aquí, por favor, señor director, ya en estos últimos minutos. Eh, sí. Ten ¿Tenemos la llamada? ¿Tenemos la llamada? Atención allá arriba ¿Tenemos la llamada? Por favor Sí, pero digan sí o no Pero de por Dios Tenemos el tiempo encima Sí No está, no, ¿No de... está la llamada Dice que no, eh, eh, está conectado eh, el teléfono y todo Está con el pásalo. cable encontrarlo pues aquí el teléfono, ven, pásalo, ven Que tenemos el tiempo Sí, sí Con esa llamada ayer ya y el Despedimos, lo dejamos ahora con Pedro Fernández y su programa madridiano interactivo Bye bye